o que no un debate, sino que se dejen investigar ambos partidos por la DEA o por la Interpol en cuanto al narcotráfico político se refiere bueno, yo creo bueno. que ya esto está rayando ¿verdad? En Victor, si eso, si es es, y mismo. para mí, si eso se da hasta tú y yo no, no van a poner de candidato porque no va a haber político no va a haber a tener yo, que espero, que yo, yo espero vamos a que yo espero que la tranquilidad retorne a la política nuestra o a la campaña, porque fíjate que el reto que hace el PRM al PLD, tú dices, bueno, eso podría eh, eh, hacer que la campaña se vea más agresiva, ¿verdad? Pero Sabe también. Es una buena defensa, eh, una buena defensa. Asume, asume tú que eso no se va a dar, serio. Que ese no, reto jamás, que llama el, el PRM jamás se va a dar. Pero si se diera serio, si sí se diera serio, lo que pudiera pasar en este país. Te digo, claro, quedamos, quedamos que tú, tú y yo como candidato, que, quedamos. Que la política nuestra que está al desnudo se vería todavía más en cuero, porque se diría en el algo popular, claro. eh, la política nuestra, porque ciertamente para dar un secreto, que la política se ha dejado permear por el narcotráfico es, en la República Dominicana. Es, es histórico. Es, es una compañía por acciones, es una compañía donde se invierte y se compran acciones. Para que lo sepa, la Política Dominicana es una compañía por acciones. Usted compra Así sus lo... acciones, compra acciones de cada lado, y a medida que Wall Street eh, diga quién va a ganar o quién no va a ganar, usted hace sus aportes, compra o no, o vende sus acciones. Eso es Así la Política lo... Dominicana. Así lo expresó ayer la dirigencia del PRM en la persona de su secretario general, quien es el senador Paliza, en Puerto Plata, donde... Fue el mismo quien expresó. Mira, y, Víctor, es una buena defensa. Lo porque, al PLB. Pero Eso es una, una buena defensa. Eso es, como, eso es tu retar. Pero tú sabes que el que está de aquel lado no lo va a hacer. No, y el o sea, que, no que está de este lado es tampoco. Oye, y el que está de Esta este lado, el que hizo el reto está loco porque tú digas que no. <risa> eso es Esta así. Con, con un señor que él trivaba en Guapo y él decía dentro de su guapo, ¿verdad? para demostrar a los que, sí, que no le bien dice, Sergio Romero ¿Lo, lo anda buscando usted para matar. Ah, Dígale que yo estaba andando buscando. Él salía de extremo a extremo para que no se encontrara ninguno de los dos. O sea, que ese reto que hace el PRM al PLD es parecido a eso. de o sea, reto para o sea, es que sabiendo lo que no va a aceptar el reto. Claro, claro, claro. Eso, yo, eso sabe que, que nadie va, ningún partido eh, así, los partidos principales, los tres primeros, de, los tres principales del país, o con cierto... Eh, posibilidad de ganar, muy Mira, difícil, muy difícil. Fácil. Oye, será más fácil va Gonzalo a un debate con Leonel que aceptar el Que aceptar que, el resto. Que esa que investigación. Pero ven acá. Si Oye, lo pusieran a elegir, si lo pusieran a elegir, ¿qué tú crees? Oh, mira, el mejor, oye, se va a la, se va a la palabra con, con Leonel mejor, mejor para ellos. Para todos, déjame yo, decirte. Yo, yo estoy, yo estoy haciendo la comparación, no estoy diciendo. Pero, pero no estoy diciendo grave. que nada más del otro lado, porque nosotros sabemos que es que eh, la permeabilidad no es demostrable, no es... Nosotros, serio, es, se nosotros no, nosotros no, nosotros, nosotros no, no el país. El Como país viene, ya no es demostrable, ven a, ven a, ven a claro no es demostrable, nosotros, eso es conjetura, pero, pero nadie lo niega. Eso tú me entiendes, nadie lo niega, ni nadie, se, ni nadie se somete a un escrutinio, ningún partido abre, la, abre las nóminas claras y, y, y dice, míralo aquí, tú entiendes, eh, y así no hay una ley que, que, que, que regularice, digo, ahora hay una que, que ni se menciona, la ley electoral y esa cosa, de, para el, el, el uso de, de, de los medios y, la, y la, el asunto y la, y la campaña y el uso de, de recursos. Porque es que tú te pones a pensar, Dios mío, pero una candidatura por más pequeña que sea se lleva 70, 80 millones de pesos. Y, y, y hay gente que en su vida en su vida no han contado 10 pesos. ¿Se entiende? Eso, eso, y, y te dice, bueno... Es que, que es un país que tiene mucho, mucha, es industrializado, es un país desarrollado fíjate, en estos recursos. Fíjate, no. fíjate que ante esa, ante ese reto, ante esa petición que hace el PRM, por lo menos yo no he visto en ningún lado que nadie le haya respondido, le haya contestado ¿verdad? ante sí. este reto ni nadie se ha referido a esta, a esta situación. Sí, y hablando te diciendo, serio de... ¿Tú te acuerdas no, lo rato, rato, rato, que le hacía a Relámpago Hernández y allá veneno. Era para eso, a que veneno diga que no y hablando de reto no sé si tú pudiste tener la oportunidad de ver ayer la participación en un medio de comunicación eh, nacional en televisión de la participación de Pedro Botello el pintoresco el actor el actor diputado el actor diputado te sí. estaba llamando en el día de ayer para que lo viera eh, realmente él participó pero hasta que él prometió que iba a decir a dar los nombres de, la, ajá, de los diputados ajá, que se que recibieron lo, de la la él no dio los nombres porque él dijo que producto de la denuncia que él hizo, se disolvió el negocio que tenían previsto hacer y que no hubo necesidad de pagar para, para aprobarlo no, pero y eh, eh. retó, tú, tú sabes que ahora yo quisiera que ese tipo fuese sido hijo de mami en mi casa, Oye, sabrisa, en re, en mi casa había una, ser, una un, un tirigüillo. Para bañarlo Reto, en salida con ese tiriguillo. Oye, retó al PRM que va en la guardia contra él porque se van a volver a ver el 27. Cuando probablemente el oficialismo pida de nuevo otra extensión del estado de emergencia. ¿Oíste o lo que estoy diciendo? O sea, ya empezó a negociar en la próxima. No, no porque él dice, él dice que en los cinco pedidos de estado de emergencia el PRM ha votado a favor y dice sí, que el 27 se, va, claro. se van a ver la cara de nuevo y que el propio PRM va a votar de nuevo en el caso de que se dé esta situación chupen ustedes en el carro no, no, no, señores, no nosotros, nosotros tenemos problemas tenemos problemas porque ya, ahí es que se, que se hace la ley ahí es que se hace todo en esas dos cámaras Estamos, mira Víctor, ya este país sucumbió sucumbió al cabo al de a la compra y la venta no sea, no sea tan pesimista, sí. Pero pesimista no es la realidad. Estamos viendo claro. todo ahí. ¿eh? Una justicia ah, que claro. no funciona. Un, uno, uno, unos diputados y senadores que no saben leer, que no saben pensar ni saben hacer nada. Entonces, un pueblo que lo elige, que aún es más bruto todavía nosotros como pueblo, y más malo todavía. Los verdaderos malos de este negocio no son ellos. Somos nosotros que somos los que vamos a votar el día 5. Somos los peores, somos los peores, los culpables de nuestra desgracia somos nosotros, no son ellos, ellos nacieron malvados, ellos nacieron malditos, ellos nacieron lo que son, ellos son lo que son, nosotros le damos la razón a hacerlo como ellos son, eso es lo que, simplemente, eso es simple. Así es. Vamos a hacer entonces otra brevísima pausa comercial porque al regreso venimos ya con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no pierdan contacto que en breve regresamos con los titulares.